Y hablamos ahora de omar antonio hernández que es un gran artista también compone y ha hecho un tema muy bonito ya el título nos gusta el amor a mi madre no y es que una madre es una madre y bueno como se les ha dicho por mala que sea una madre es una madre no pero que no hay realmente en este tema cosas muy bonitas muy de sentimiento muy de dentro muy de pasión y así lo canta omar este tema que bueno pues nos ha sucedido también para que lo pongamos en el programa es una pareja fantástica también su pareja caterina y que han estado en la tele estuvieron pues el año pasado estuvieron también en, en la televisión y teníamos entrevista con ellos y la verdad es que son personas muy cariñosas se dan a querer y no nosotros también pues es recíproco así que eh, vamos a dedicar esta canción también a todas las personas a todas esas madres verdad porque hay mucho sentimiento en ella y le mandamos un abrazo muy grande también que lo están pasando mal bastante mal Así que un abrazo para todas, eh, para todas las madres. Un día me fui de mi pueblo, me alejé para no regresar, iba en busca de progreso, cargado de sueños, llegué a la ciudad. Hola, ¿qué tal amigos? Le saluda Omar Antonio Hernández. Me siento muy complacido. Es para mí un honor estar nuevamente en este maravilloso programa. Tardes con Elena. Por supuesto, un saludo muy especial para Elena y Pepe. Qué maravillosas personas. Qué dudo tan sensacional. Gracias. Gracias amigos por darme la oportunidad de estar nuevamente frente a sus cámaras y compartiendo con toda la maravillosa audiencia de la Costa del Sol. Este saludo también va de parte de mi esposa Caterine. Así que para todos ustedes un fuerte abrazo. Hoy les quiero compartir esta canción que escribí en mi primera gira, durante mi primera gira por México a principios de los años 90. Esta canción la titulé El amor de mi madre es un vals en el género que en Colombia llamamos de despecho y es una canción que se me inspiró precisamente por estar lejos de mi tierra, lejos de mi madre, de mis amigos de mis hermanos, mis familiares y creo en no equivocarme al decir que todos aquellos que hemos tenido que abandonar nuestro terruño tenemos ese sentimiento eh, ese sentimiento de nostalgia por la tierra que nos vio nacer eh, por el pueblito por la familia y entonces creo que esta canción es muy apropiada para compartirla con todos ustedes, les voy a cantar otro pedacito de la canción del coro que dice recorre el mundo Cortar. Esa gente linda que siempre lleva a uno en el corazón y también quiero aprovechar con mucho cariño, con mucho respeto pero también con nostalgia, un poco de tristeza para compartirla como un homenaje por todas aquellas personas que nos han abandonado, que se han ido debido a esta situación tan difícil que estamos atravesando con esta pandemia del coronavirus. Un homenaje respetuoso para todas estas lindas personas que nos escuchan desde el cielo. Con mucho cariño les dejo con mi canción el amor de mi madre, Omar Antonio Hernández, en Tardes con Elena.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 mi pobre viejita le tocó batallar fui crecí y el tiempo me hicieron recordar aquellos momentos felices de mi infancia allá en el pueblito donde yo nací donde mis padres se amaron donde están mis amigos y aquella noviecita que aún espera por mí después de un tiempo regresé a mi pueblo, fue grata la sorpresa que me pude llevar, mis amigos me tendieron su mano y mi madre lloró al poderme abrazar, el amor puro de una madre, con nada en el mundo se Fui creciendo y llegué a ser un hombre Ya no quería de mi pueblo saber Me daba pena hasta mencionar su nombre Y nunca quise a mi tierra volver Recorrí el mundo buscando fortuna Y estando lejos La distancia y el tiempo me hicieron recordar.